Todo lo necesario que nosotros utilizamos pues, lo obtenemos de nuestra propia finca y eso es lo importante de tener cultivos asociados porque obtenemos ¿verdad? de varios rubros, obtenemos lo que es el ingreso de la economía pues, en la familia. En su programa Desde el Campo hablamos sobre las diferentes alternativas que usted Puede tener para asociar sus cultivos. Además, hablamos también sobre técnicas y alternativas para la protección del suelo y el medio ambiente. Cómo usted puede evitar durante el invierno que el suelo de su parcela o de su finca se pueda erosionar. Además, hablaremos sobre el tema del abono orgánico, lombriz humus, y cómo usted en su parcela puede mejorar esos cultivos que van a salir al mercado y que posteriormente llegan a miles de familias nicaragüenses. Soy Karen Erazo y los invito a que juntos realicemos un nuevo recorrido desde el campo. En la comunidad San José de los Ríos, en el municipio de Ticuantepe, donde el clima es fresco y la bondad de la tierra favorece los cultivos, encontramos a Ada Lipotosme, productor de cultivos asociados. En su parcela tiene piñas del tipo montelirio, aguacate, pitaya, plantas medicinales, plátanos, entre otros. Una excelente alternativa para los cultivos es la asociación de rubros como un método más sostenible. Esto es una alternativa que nosotros pues lo miramos más viable por lo que se nos termina ¿verdad? un cultivo de producir y tenemos de otro, de otro cultivo ¿verdad? donde podemos estar sacando de distintos rubros.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 La economía, pues, en la familia. Durante el invierno, principalmente si las precipitaciones son fuertes, puede ocurrir este fenómeno. Una técnica recomendable para evitar que sus cultivos no se vean afectados es plantar cortinas rompevientos, diques o terrazas. Nosotros aquí en nuestras fincas, pues en nuestra parcela usamos lo que son las cortinas rompevientos, que todo esto nos ayuda verdad, a mantener un ambiente más agradable, un ambiente donde las plantas nos transmiten ese oxígeno que necesitamos cada uno de nosotros. También nosotros utilizamos lo que, son la, la, lo que son las terrazas, los diques, la, las cubetas. Y todo esto nos ayuda a que nosotros este, mantengamos nuestro suelo fértil, porque a través de la lluvia y el químico, este, esto viene a provocar este, erosiones en los suelos. Y todo esto, al caer la lluvia, este, se lleva todo a lo que es la tierra fértil. Y viene quedando un suelo ya empobrecido, ¿verdad? Donde las plantas ya no pueden obtener un buen desarrollo. Pero si nosotros hacemos estas prácticas, todas estas alternativas que nosotros aplicamos, nuestras parcelas, pues vamos a tener un suelo más sano, un suelo más saludable y un suelo, ¿verdad? Que donde esté bastante, tengan bastante lo que son, lo, lo, lo que son este, muchas materias este, vegetales. Toda esta materia vegetal pues, protege a nuestro suelo y de esta manera los microorganismos comienzan a trabajar y a descomponer esa materia y lo van transformando en abono. Y todo esto va agregándose a los suelos para mantener una tierra bien fértil y más saludable. verdad. Entonces todo esto nos permite a nosotros, este, toda esta materia que nosotros observamos, esto nos ayuda a permitir y a guardar humedad en los suelos esa humedad, de verdad, que necesita la planta para siempre estar en su desarrollo y su producción y siempre obtener productos de calidad y más saludables. Nosotros como cortina rompeviento utilizamos lo que es este puede ser este madero madero negro el eh, y otros tipos de árboles puede ser como aguacate árboles frutales el elequeme nosotros lo utilizamos como cortina rompeviento porque también nos sirve como tutores como tutores para lo que es en la pitaya y, y también nos Sirve, verdad, porque nos da sombra, nos da oxígeno. Todo esto nos transmite y nos sirve para que el viento, pues, ayude a, a, a que tenga un golpe menos y, se, y, el, y el aire, verdad, este, sea más, este, extendido, verdad, sobre la, los cultivos y no lo reciban de golpe. Y todo esto ayuda, verdad, a lo que son los, los, este, las cortinas rompevientos. También usamos lo que es el, el, el vetiver, eh, la valeriana. Ese zacate pues, nos sirve a nosotros, hacemos ¿verdad? lo que son este, las terrazas y sembramos el zacate para que eso nos ayude a retener los suelos y que la tierra no, no, se, no se vaya erosoneando. En Ticuantepe existen cerca de unos 800 productores dedicados al cultivo de piña. ...principalmente de la variedad conocida como montelirio... ...un cultivo de estos frutos puede estar listo... ...para sacar al mercado en unos 18 meses... ...la piña requiere de cuidado ...para que el cultivo salga con calidad... ...pues nosotros verdad este... ...utilizamos diversos productos... ...que hemos venido elaborando... ...como le hemos dicho verdad... ...valga la redundancia... ...hemos venido recibiendo ese conocimiento esa alternativa para lo que son este, en la plaga y las enfermedades es que atacan los cultivos. Nosotros hemos venido utilizando lo que son ¿verdad? un producto que le dicen el rizobio. Eso lo obtenemos a través de, es una bacteria verdad que la obtenemos a través de la, del frijol. Y ahí hacemos un proceso y elaboramos, este es un oculante para lo que es este, la, las enfermedades fungosas que encontramos en los suelos y que la planta de verdad no la, no la ataque esa plaga, esa enfermedad, y no tenga afectaciones. También tenemos lo que son la, la, la, lo que es la, la micorriza, Hay un producto que se elabora del, del arroz. Esto también lo sirve para lo que es este, el ataque de las enfermedades fungosas, también, de los hongos, para que las plantas no sean afectadas. Y de esa manera pues nosotros venimos trabajando con productos que no son este, contaminantes al clima ni al medio ambiente ni a los suelos, son productos orgánicos que, que son amigables con el medio ambiente. Y toda esa alternativa para nosotros como nosotros, como los productores que hemos obtenido, todo esto nos ha venido a ayudar a ser dependientes ¿verdad? de los productos orgánicos y ya no somos dependientes de los agroquímicos. Lombremos esas californianas, pues esta verdad nosotros también obtenemos ahí este, lo que son este abonos, abonos sólidos y también obtenemos lo que son este el purín de ella, que es la orina. A través de ella pues nosotros obtenemos ese fertilizante que nos ayuda verdad, para, para poder este, aplicarlo en nuestros cultivos y todo esto pues a nosotros nos ha ayudado verdad a, a, este, a apartarnos ¿verdad? De, de lo que es el químico y ser más sostenible, ¿verdad? obtener no depender de los químicos, como les decía, y también lo, eh, trabajamos con lo que es el abono, el abono del bocachi y el compost. Todo esto nosotros los encontramos a nuestro alrededor, en nuestra propia finca, y ahí mismo podemos elaborar nuestros propios abonos, que nos ayuda ¿verdad? a agregarle a los suelos y mantener un suelo más este más fortalecido, más nutrido, con más minerales para que nuestros cultivos siempre estén ¿verdad? Este, este al 100%, ¿verdad? un cultivo bien establecido y bien productivo, porque todo esto ayuda a las plantas a tener un buen desarrollo y una buena cosecha. ¿eh? Que intenten, que no tengan miedo y que, que sigan. En Nandasmo municipio del departamento de Masaya, encontramos a un joven productor que se dedica al cultivo de lechuga crespa verde. Él nos cuenta su técnica, la cantidad que está sacando de este cultivo y además nos da unos tips para quienes quieran dedicarse a este tipo de cultivo que es hidroponía es aquí donde les contamos a qué se refiere con esta técnica de cultivo en el siguiente reporte en Desde el Campo Para el cultivo de lechuga se debe preparar el suelo y con una buena elección de semillas certificadas se obtiene calidad Medir pH del suelo es muy importante, ya que la lechuga no es apta para todo tipo de suelo. En este caso hacemos una preparación, después de la medición del suelo miramos qué elementos nos hace falta y luego la tecnología, lo que es todo lo, el microorganismo, macroorganismo, lo que es el sistema de riego, plástico mulch, que es parte de la tecnología que implementamos en este cultivo. Si tenemos un suelo muy ácido, lo bajamos con ahora hay muchos muchos elementos que podemos utilizar Está pH Master. Desde el agua que utilizamos también le quitamos el cloro, pasamos por filtro de carbono, por un filtro de sedimento. Cómo evitar que se enferme o algún tipo de plaga vaya a dañar tu cultivo. Okay. Usamos las buenas prácticas agrícolas desde lo que es el plástico amarillo para que las plagas que están cerca de nuestro cultivo se peguen a, al plástico. Hacemos un control rutinario para preventivo y no curativo. Ahora, la lechuga, gracias a Dios, no tiene muchas enfermedades. El, el más, lo más que afecta es el hongo por el exceso de agua y entonces es lo único que estamos pendientes. Del resto no hemos tenido ningún problema en lo que vamos del camino. ¿Cómo se da el cultivo de la lechuga? Iniciamos primero con la preparación del suelo, como ya te decía. Eh, estamos utilizando plástico mulch, que ese nos va a ayudar a un mayor crecimiento, más rápido. Eh, mantenemos humedad en el suelo con el plástico mulch. Eh, ayudamos también para el control de plagas. Usamos para riego cinta de goteo, nuestro sistema de riego. Luego de eso preparamos nuestro sustrato que es 50% humus de lombriz, 50% tierra negra, le echamos brosa de arroz quemada también, eh, ponemos nuestra semilla a no más de un centímetro de profundidad en, en las bandejas de germinación, eso nos va a llevar un mes de germ germinando en el invernadero y un mes una semana en el campo para estar lista para la cosecha, para un total de dos meses una semana, desde la germinación hasta el día que cortamos hidroponía es otra técnica que se puede usar para el cultivo de hortalizas nos cuenta roger lópez la hidroponía hidro agua ponos trabajo entonces son cultivos que nunca tocan la tierra son cultivos que se alimentan a través de una solución de micro y macroelementos que le va a aportar todo lo que necesita la planta para su crecimiento. Una planta, es una planta sana porque jamás toca el suelo, no va a haber plagas en eso y una producción homogénea, o sea, todas las plantas crecen del mismo tamaño, no es como en el cultivo tradicional del campo, que sí tenemos dificultades, que algunas se nos quedan un poco más pequeñas. No produzcan en total, siempre saquen una producción semanal, eso les va a ayudar a, a cubrir muchos costos, lo que son salarios, lo que son mismos, los insumos que vamos a necesitar para esto. Eh, trabajamos con lotes semanales, ahorita nosotros pues estamos, estamos sacando 600 lechugas semanal y vamos a 2.500 semanal, ya tenemos seis meses de estar aquí en el camino, pero... Es un, es un cultivo que como es poco que se cultiva aquí en Nicaragua, o sea, tiene un buen mercado. Es el consejo, que, que intenten, que no tengan miedo y que, que sigan. Las principales hortalizas que se consumen en Nicaragua según el Plan Nacional de Producción del año pasado, son el tomate, cuya producción registró un incremento de 4.4. Para este 2022 se espera superar ese porcentaje productivo. La zanahoria en el ciclo 2020-2021 registró un crecimiento del 17.1%. Por otro lado, el repollo tiene su registro con un incremento del 3.7%. La papa, un registro del 2.9%. Mientras tanto, la chiltoma registra un 3.6%. Estos rubros garantizan el consumo nacional con calidez e inocuidad. En esta edición de su programa Desde el Campo conocimos la experiencia del de productor que asocia los diferentes cultivos para tener un mejor producto y además trabaja mucho el tema del cuidado del medio ambiente y la instalación de cortinas rompeviento a través de diferentes tipos de árboles. Esto logra hacerlo gracias a la tecnificación que ha buscado a través de diferentes instituciones y que a la vez evita que el suelo se erosione por la cantidad de agua que cae durante el invierno. Y también conocimos la experiencia de Roger, el joven productor ubicado en Andasmo, quien se dedica a la producción de lechuga crespa verde. Recuerde que nos puede sintonizar a través de Canal Parlamentario o también a través de las diferentes plataformas informativas. Estamos como Canal Parlamentario en YouTube y por supuesto ahí nos puede dar clic y seguir. Nos vemos en la próxima Desde el Campo.